¡Feliz, feliz año, año Nuevo! La Navidad ya pasó. El increíble mundo de Gumball 2002 te desea un buen feliz Año Nuevo 2023.